Bueno, señores, vámonos inmediatamente a este tema que tenemos acá. Escasez y altos precios en productos señalados como aliados en prevención de coronavirus. A raíz del primer caso confirmado de coronavirus en el país, ciudadanos con el objetivo de prevenir posibles contagios se dirigieron a las farmacias para adquirir productos que se han señalado como adecuados para la prevención del referido virus que ha sido calificado como altamente contagioso. Entre estos productos podemos citar el alcohol, manitas limpias y las mascarillas faciales. Hemos recibido denuncias de escasez de los productos previamente mencionados, incluso según informaciones extraoficiales, donde los hay han tenido un aumento desproporcionado. Aunque entendemos la relación entre demanda y precio, es inevitable preguntarnos, ¿Salud Pública está supliendo hospitales y promesas cal conocidas como las boticas populares? ¿Se, ¿Se están aprovechando del pánico los farmacéuticos? Está vigilante pro consumidor de esta realidad. Yo le puedo confirmar que ayer, el viernes, el viernes, estuvimos haciendo gestiones en mi oficina para comprar la, las, las cajas de mascarilla y en menos de 15 minutos subió de 500 a 700 pesos en una farmacia que tengo ubicada. O sea, eso, eso se llama especulación. Sí. Y aquí no hay un problema Oye. de oferta y demanda A ti está la, bueno que te pase Porque si hubiese llamado a la farmacia San Miguel claro. Ahí no te van a razón. especular con los precios Mala mía Te doy antes, toda la razón Tenemos la información eh, Más adelante le estaremos confirmando Que llegarán claro. las mascarillas Atención a toda la gente Las mascarillas N95 Que son las más recomendadas En la farmacia San Miguel Pues ya van a estar Y estarán buscando dar el mejor precio Para no especular Esas y entrar las, las, en esto claro. Esas son las Mercedes vende las mascarillas ¿Cómo? Eh, señor M Miguel Miguel de, la Miguel, Miguel de la Cruz que es un hombre sí. honesto y que no va a estar jugando con la salud de la gente. Bien, saludamos a Francis Rodríguez que está con nosotros. Buenos días. <ríe> Buenos días. amado. Porque... tú te dirías que decir la verdad? No, ¿eh? Cualquiera si no hace más nada que vender a precios justos. <ríe> Claro. Gracias padre por la luz de este día Que nos ayude a desenvolver en él Y que nos dé inteligencia para entender estas cosas Saludo al equipo Y a tanta gente que nos ve eh, Y nos muestra su cariño y afecto por el programa Miren, ese es, este es el momento en que las autoridades deben estar vigilantes Esto no puede ocurrir cuando estamos hablando de una enfermedad De un virus contagioso que se va a convertir en pandemia, si es que ya no lo es. Es una pandemia. Es. Entonces, en definitiva, yo pienso que las autoridades en este momento es que tienen que estar vigilando. Porque no es. Desde el punto de vista de la ley de la oferta y la demanda, cuando hay mucha demanda, el precio aumenta. Pero eso se debe a un manejo del mercado. ¿Ok? Sí. Entonces, en definitiva, aquí lo que hay es una realidad. Y esa realidad implica que las autoridades vigilen para que comerciantes inescrupulosos no se beneficien de los precios, de la situación, porque esto es un beneficio, no Mira, es una demanda, es una demanda inducida, sí, producto de una situación de, de salud. Situación. Y esa demanda, no, la demanda que yo hablo, que es la ley del mercado, es la demanda normal, normal que se da normal. en el mundo comercial. Ahí entra Pro Consumidor, que debe de entrar también, pero muy rígido, porque esto se trata de asuntos de salud. Claro. Se trata de asunto de vida, se trata de proteger a la población dominicana. Y anoche yo estaba eh, conversando con mi hijo acerca de este tema tan importante del coronavirus por el asunto este de, de la vida, ¿verdad? Y hablábamos de lo mismo que estamos tratando aquí, de su letalidad, que es baja. Pero ¿qué resulta con República Dominicana? Que fue un tópico que no tocamos. Podemos hablar que se infecta fácilmente y si tenemos 10 millones de personas, un millón de personas que se infecte, van a requerir de internamiento el 20%. Eso es el, el, el, el, el modelo que hay a nivel del mundo en lo que ha pasado. mil. 200, 200 200 Eso implicaría un colapso total del sistema de salud en la disponibilidad de camas. Ahora, ¿cuántos ventiladores hay? ¿Cuántos respiradores artificiales tenemos en República Dominicana? Y si nos vamos más bajo, 100.000 que sean, también va a provocar un problema serio. Porque decía el director aquí de salud que en la región no tenemos, que hay que llevarlo a Santo Domingo. Que hay en el este, hay en el sur, pero aquí en la región no tenemos. Pero en Santo Domingo y en los lugares donde tenemos, lo que tenemos son habitaciones. Lugares específicos, no hospitales completos, como sucedió en China, como sucedió en Corea, como está sucediendo en Italia, que hay hospitales completos para eso. Nosotros no lo tenemos. Entonces, ya de por sí, nuestro sistema de disponibilidad de cama está lleno, sin, sin eh, lo que es la presencia de esto. Entonces, ahí está la, la gran importancia de las autoridades dominicanas Tomar todas las precauciones necesarias Sobre este eh, gran problema Y evitar mayores consecuencias la, Especialmente con esto tan sencillo Como la alteración de los precios Así, la, es. así es Yo bueno. creo que, que tienen razón Cuando se plantea El cuidado del Estado O la regulación del Estado Con respecto al control del precio sobre todo de los, de los insumos médicos. De hecho, aquí, si se fijan, han, eh, se han diversificado las estrategias de las farmacéuticas o de las farmacias, que son las que venden los productos de las farmacéuticas. Y eso te dice a ti que han estado brillando en un mercado abierto de competencia donde hay red de farmacias. Incluso esas farmacias no venden o tienen una forma de vender productos que en alguna tú la consigues un mismo producto, la consigues individual y en esas farmacias que son una red, solo te venden las cajas. Te impulsan o te empujan a, a comprar las cajas. Sí. Es decir, que viene arrastrando el país una serie de debilidades sobre lo que debe ser en cierta forma el control del precio y de la oferta en los mercados farmacéuticos en la República Dominicana. Jugar con la vida es peligroso y es lo más lamentable cuando tú tienes un Estado que ha liberado un mercado que debiera estar más regulado, primero por las drogas, segundo por, por, el, por el uso, ¿verdad? porque incluso nosotros aquí tenemos la facilidad, que no la tienen en Estados Unidos, de irte a medicar tú mismo, Compra una, una receta que te dieron en la eh, un amigo que le fue efectiva. <risa> en Estados Unidos tú no puedes hacer eso. Tú tienes que ir con una indicación del médico de ciertos productos. O sea que en Estados Unidos tú no puedes ir y que dame una pastilla para los dos de cabeza. Bueno, hay sí, eh, de esas sí. que ah, son sí, genéricas. También, eh, hay así, eh, cuando es un tema eh, puntual, pero tú tienes que estar pendiente de que cuando tú tienes una afección gripal o lo que sea tú no te puedes hacer una receta con la fórmula que hace aquí cómprate un algo un, un té de, de un, que sé sí yo qué un sinutá, sí, un sinutá eh, la y a a haz eh, el té y te, bebe la pastilla eso tú no lo puedes hacer tú tienes que ir con una medicación Mira, quiero... De hecho, se notaron, eh, lo sacaron del mercado sí, hace poco tiempo. Sí, pero hacía tiempo que ya no lo sí, vendían por, por, por, por, por problemas de efectos Sí. Mira, en este sentido, otro de, del mensaje que debemos de, de enviar eh, con esta especulación de precios, con el hecho de aprovecharse de una demanda en un momento determinado de un producto. Eh, que está necesitando la gente y que quiere de alguna forma para salvaguardar y estar precavido con una situación de salud que tenemos a nivel mundial y que nuestro país no se escapa de esto, eh, no es posible que las farmacias eh, los laboratorios si de alguna forma estén motivando o que estén dando los precios más elevados a las propias farmacéuticas porque habría que ver, aunque ya hay en stop, ya hay en almacén las que están, que como el caso de ustedes que a la hora llaman y ya estaban a un precio más elevado. Elevado, o sea, a ver qué está pasando en esta cadena de distribución de productos que lo que da como resultado es el precio final. Entonces, a la gente que se empodere, eh, nosotros te deseamos y le decíamos, amado. Cuando daba esto, que le pasó? O sea, 500 pesos y luego llama a la caja 700, 700. Vamos a denunciar, así como lo hemos hecho en otros casos y en estos momentos donde entendemos que tenemos un país empoderado. Vamos a hacerlo en todos los sentidos, vamos a llamar a ProConsumidor y de hecho podríamos eh, a producción, a la gente de ProConsumidor entrevistarlo. ¿Qué van a esperar? Que eh, los precios se eleven, que haya un nivel de ganancia que no corresponde con la que se supone de ser, para entonces salir a los medios a decir que estamos investigando. No, no vamos a esperar que las cosas de alguna forma se salgan de control. Y a la gente que denuncia esto, eh, a las farmacias o a quienes estén aprovechando de esta demanda de utensilios o de productos básicos y necesarios que de alguna forma necesitamos tener en nuestro hogar indudablemente que lo que ha sucedido a partir del domingo hacia acá que fue cuando se dio a conocer la información de la entrada del coronavirus un caso importado de este italiano el país entró en pánico una parte la gente desesperada ya yo veo muchísima gente en la calle con la con la mascarilla Incluyendo niños, los padres protegiendo a los niños para evitar el, el contagio según la percepción eh, nuestra Ahora bien, eh, ayer nosotros nos enteramos de que el galón de alcohol También. estaba más o menos a 300 pesos Oigan esto señor Y que varios minutos después eh, se estaba haciendo una cotización eh, Llamaban a cotizar en una farmacia a 300 pesos, eh, supuestamente el galón y luego llamaban y entonces estaba a 600. ¿Cómo? O sea, de, de en cuestión de alcohol. minutos. Pero tenemos alcohol estílico mucho aquí en bueno, la fábrica pero de alcohol. Es la cacao información que, que yo tengo de gente que <ríe> estaba cotizando y ojalá. y, y e incluso sé de los esfuerzos que hizo la productora del programa, Giovanni Cordero, para contactar a, a, a las personas que están dirigiendo la, la Asociación de, de, de Farmacéuticos. Incluso está el señor ahí, Miguel de la Cruz. ...para que dieran respuesta a esto... ...pero no solamente eso... ...yo quisiera preguntarle a nuestros amigos de, co de Pro Consumidor... ...aquí en, en la región... Y aquí ...alberto hay. Jiménez... No, aquí ...mi amigo hay. Alberto Jiménez... ...aquí hay... ...sí, Alberto Jiménez... ...¿cuál es su función, Alberto? <risa> ...o sea, su función cuál es... ...yo estoy llamando desde ayer... ...porque yo quisiera saber si a usted le están pagando... ...solamente para ir a ocupar un espacio en una... ...en una oficina... ...ojo, yo no lo estoy acusando de, de que sea botella o no, o no lo sea... ...lo que yo le estoy preguntando a usted... Como encargado ahora de ProConsumidores ¿Cuál es su función? Y yo quisiera que usted venga a este programa Y responda a esa pregunta que yo le estoy haciendo Porque es un acto de irresponsabilidad Que ustedes estén en los cargos Y que no cumplan con las funciones Para las cuales han sido asignados El pueblo hay que defenderlo bueno, Al pero consumidor hay que, hay que defenderlo Hay que ver si ProConsumidor a nivel local Ha hecho algún tipo de gestión o hecho, ¿Y dónde está el llamado? No partamos, ¿Se supone bueno, que ellos, ellos deben estar haciendo un llamado ahora no mismo de A dinero, la farmacia pero... y, y a los comercios y, no, hay y además hay, hay una línea, ha una línea institucional, hay una línea a nivel nacional que entiendo que eh, todo lo que se hace en las diferentes dependencias de una institución, de un ministerio, va desde la cabeza y va bajando de nivel. O sea, eh, hay una jerarquía que me imagino yo que tal vez ellos no pueden estar tomando acciones eh, así por no, así. pero Ese bueno, tipo de acciones son sí, las normales. Que, que deberían de hacerlo. hacerlo. Lo que, si, lo que debemos preguntarnos es, ¿habrá hecho algo ya a este nivel eh, eh, pro consumidor eh, representado aquí por Alberto Jiménez? Eso habría que investigar. Y es importante también decir, Carolina, que si una persona responsable, por ejemplo, sabe lo que tiene que hacer y del ministerio de arriba le dicen que no. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Renunciar y denunciarlo? Así es. Así que hacen la gente responsable. Bueno, yo renuncio porque <risa> si no me van a permitir cumplir con lo que yo estoy nombrado aquí, entonces renuncio, me voy y denuncio lo que está pasando. Sí. Bueno, así es, ese es el tema y la realidad con estos productos que se están escaseando y que están elevando sus precios.